¿Quieres conseguir un Pico Minty totalmente gratis? En este vídeo vas a poder conseguirlo Si te quedas durante todo el vídeo Chicos, ya sabéis que ha salido la skin de Ninja Dentro del juego de Fortnite Y ya ha habido un Ganador que estáis viendo en pantalla. ¿Quieres ganar una skin de la tienda totalmente gratis? Hoy puedes conseguirla en tres sencillos pasos. En primer lugar, suscríbete al canal para formar parte de la Neox Army. Y es que, chicos, estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. Si te suscribes ahora, puede que tú seas el suscriptor. 350.000 ¡Let's go! En segundo lugar, deja un buen like en el vídeo para que se posicione correctamente Y es que si queréis la motherfucking skin y queréis el pico minty Quiero que este vídeo llegue a los 10.000 likes Así que chavales, compartirlo con todos vuestros amigos Y ya por último, simplemente coméntame debajo en la sección de los comentarios ¿Cuál es tu motherfucking ID de Epic Games? ¿Cuál es tu nombre de Fortnite? Hechos estos simples pasos, ya estaréis participando Así que chicos, no nos enrollamos más Y empezamos con el vídeo, let's go ¡Familia! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y es que chicos, antes de empezar con el vídeo Tengo algo muy importante que deciros Así que chavales, no os perdáis ningún detalle Porque os va a molar muchísimo Y es que chavales, me he creado un nuevo canal secundario Y allí vamos a sortear el último motherfucking Pico Minty Que tenemos para vosotros Así que chicos, en cuanto lleguemos en el canal secundario A los 10.000 seguidores Queda realmente muy poco Y en cuanto lleguemos y todo el mundo vaya a ver los vídeos del canal secundario Secundario, sortearemos el último Pico Minty que me queda Para vosotros, dicho todo esto No me quiero enrollar más, pero quiero que todo el mundo Conozca que Neox tiene Instagram, así que chavales Por ahí voy a poner una votación Para el próximo vídeo Del canal secundario, si queréis Participar y votar cuál puede ser El siguiente castigo a mi motherfucking hermano Tenéis que ir a seguirme a mi Instagram Así que gente, muchísimas gracias por todo De verdad os lo digo de corazón Sois unos cracks, espero que os guste muchísimo este vídeo Si sois de la Neox Army, no hace falta Que os diga cuál es el motherfucking Código que hay que utilizar En este canal, ¿verdad? Bueno, venga va, te lo dejo por aquí Igualmente, código Mr. de Neox Ahora sí que sí, nenas, empezamos Con el vídeo, let's go Yeah, pa' chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo De Fortnite Battle Royale soy Mr. Deneox y os invito a que os pongáis cómodos porque esto empieza ya. Por fin hemos recibido una nueva actualización dentro del juego de Fortnite y por fin dentro del juego han metido algo que vale la pena. Y es que tenemos muchísima información que mostraros en este vídeo porque ya sabéis que con la última actualización llegó muchísima información nueva y los filtradores se han ocupado de sacarla a la luz. Así que chicos no os perdáis nada de todo el vídeo y verlo al completo para ser unos auténticos frikis del Fortnite. Y es que también voy a estaros mostrando muchísimas skins que van a estar llegando muy pronto al juego y quién sabe puede que alguna de ellas salga en la tienda o puede que alguna de ellas podamos conseguirla de manera gratuita. Y es que también se ha descubierto que muchas de esas skins que vamos a estar mostrando en este vídeo se pueden conseguir de manera gratuita haciendo algunos pasos muy fáciles dentro del juego. Así que chicos, en este vídeo os voy a estar mostrando toda la nueva información que hemos recibido y todos los detalles que son necesarios para vosotros. Y es que, por ejemplo, también tenéis que saber que ha llegado una nueva colaboración de Fortnite con Samsung. Ya sabéis que son epicardas todas las colaboraciones que ha hecho Fortnite con Samsung hasta el momento. Y es que, como bien sabéis, todo esto empezó con la skin de Galaxy. Quizás se haya vuelto una de las skins más exclusivas jamás vistas dentro del juego. Después evolucionó la cosa y parece que la colaboración de Fortnite por Samsung tomó otras riendas y apareció la skin de Iconic. Y la última que ha aparecido en colaboraciones de Samsung por Fortnite, lógicamente, como bien sabréis todos vosotros, fue la skin de Glow, que actualmente todavía se puede canjear. Pero antes de enseñaros todo lo nuevo que tiene que llegar al juego y, de, y cómo conseguirlo, quiero recordaros que para comprar la skin de Ninja y la skin de Greff, o cualquier skin que vaya a entrar en la tienda, utilicéis el código MrDeneox, porque si no, chicos, tendréis mala suerte durante el resto del año. Y empecemos con todo lo importante, y es que desde la última actualización parece ser que ha aparecido una nueva arma, un nuevo objeto, no sabríamos todavía cómo clasificarlo. Y es que os dejo con el tráiler para que lo veáis. Ha salido un nuevo invento dentro del juego de Fortnite que ya llevaba un tiempo dentro del juego, lo que pasa que han decidido anunciarlo ahora. Así que chicos, quiero que todo el mundo sepa que existen estas máquinas para mejorar las armas. Y ojo, cuidado, porque desde la última actualización parece ser que si llevamos algunas armas ya muy tochas y pretendemos mejorarlas, parece ser que va a aparecer una nueva arma totalmente exclusiva dentro del juego de Fortnite que nunca habíamos tenido anteriormente. Además, me ha comentado un pajarito que esa arma está bastante chetada. Y es que ahora parece ser que aparte de poder mejorar el propio arma, podemos cambiar el tipo de arma que queremos de la misma familia. Así que chicos, esto lógicamente es una auténtica maravilla y una auténtica locura. Tal y como veis en el tráiler que acabáis de ver en pantalla, podéis ver como el jugador en primer lugar tiene una SCAR en su mano... Y decide cambiarla por el arma nueva llamada AK-47 si no me equivoco Pero con una modelación diferente a el AK-47 convencional que conocemos dentro del juego de Fortnite Así que chicos tal y como habéis visto en este nuevo modo que podemos jugar dentro de todas las partidas online Vamos a poder cambiar nuestra arma hacia otra de la misma familia o mejorarla, nuestra arma como ya podíamos hacer anteriormente. ¿Qué opináis de esta máquina y qué opináis de que se pueda cambiar de armas con todo esto? Quiero que cada uno de vosotros me comente debajo de la sección de los comentarios si os ha gustado este cambio que han metido dentro del juego. Os voy a leer a todos y a cada uno de vosotros. Y es que además chicos, de todo esto que acabáis de ver dentro del juego, puede que muchos de vosotros misteriosamente hayáis recibido un nuevo regalo dentro del juego de fortnite de manera totalmente gratuita y que muy Poca gente ha logrado obtener. Os estoy hablando del Guanyu, pero como no venimos a hablar de eso, tampoco os voy a explicar todo lo necesario, todo lo que teníamos que hacer para poder conseguirlo. Y es que antes de nombraros lo más importante, quiero deciros que han metido ya dentro de la tienda de Fortnite la skin de Ninja oficialmente en el juego. Ya sabéis que esto viene relacionado con el Icon Series dentro del juego de Fortnite. ¿Qué es el Icon Series? El Icon Series, chicos, es una nueva colaboración que ha hecho Fortnite con diferentes youtubers muy, muy, muy importantes dentro de cada comunidad. Está... Loser Fruit está Ninja Y en la comunidad hispanohablante Está representándola el Tito Greff. Así que chicos, la primera skin que hemos tenido en la tienda Es lógicamente la skin de Ninja La verdad es que es una auténtica locura de skin Y es quizás una de las mejores skins que haya visto jamás dentro del juego Os recomiendo 100% que vayáis a comprarla porque es una auténtica locura Pero es que chicos, esto no queda aquí Porque aparte el Icon Series, lógicamente, va a estar sacando una skin de cada uno de esos youtubers que os he nombrado. Muy probablemente, quizás, y espero que la siguiente skin que salga en la tienda de Fortnite sea la skin de Greff. Que tiene pinta que va a ser una skin calva y también va a ser reactiva. Así que vamos a esperar probablemente la skin de Ninja aguante en la tienda hasta el sábado, si no me equivoco... Y la skin de Gref aparezca en la tienda la semana que viene. Si compráis estas skins, habéis hecho la mejor compra en Fortnite de todo el año. Estoy casi 100% seguro. Chicos, quiero deciros algo que quizás os acabe sorprendiendo más de la cuenta. Y es que antes, en los vídeos anteriores, descubrimos que parecía ser que la segunda temporada del juego de Fortnite... Iba a empezar el día 15 de febrero. Pero hace muy poco... Algunos filtradores han enseñado lo siguiente. Y es que parece ser que el día 6 del 2, es decir, el día 6 de febrero de 2020, va a terminar la temporada número 1 de Fortnite capítulo 2. Lo cual significa que muy probablemente, o bien el mismo día, o bien el día 7, ya estaremos probando y viendo... ...la temporada número 2 del juego de Fortnite en este capítulo 2. ¡Oh yeah! Y es que aparte de todo esto, estamos 100% seguros... ...de que va a estar llegando muy pronto al juego un nuevo pack a la tienda del juego. Ya sabéis que normalmente cada X tiempo van metiendo nuevos packs dentro de la tienda... ...los cuales incluyen alguna mochila, algún paracaídas, picos o skins dentro del pack. Y quizás si tenemos un poquito de suerte viene el pack con pavos. Así que gente, lo que estáis viendo en pantalla es oficialmente el siguiente pack oficial de la tienda de Fortnite que todavía no sabemos cómo va a llamarse. Además, ya ha sido filtrada cuál va a ser la próxima skin que van a sacar de colaboración en Samsung con Fortnite. Y quiero que la veáis. Efectivamente, la skin de Iris... Es la nueva skin que va a ser la protagonista de esta colaboración entre el nuevo Samsung y Fortnite próximamente. Así que chicos, muy pronto os traeré noticias frescas al canal, recordad activar la campanita para no perderos ningún vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis porque sé que muchos de vosotros veis los vídeos y no estáis suscritos. Así que chicos, os invito a formar parte de la familia que os va a gustar muchísimo. Dicho todo esto me despido de vosotros, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si es así reventad la likes y nos vemos en el siguiente vídeo.